¡Quién será mi alma! A la ¿Puedes desarmarla? Ah, por favor, desarmar una bomba de Admatium fue mi tesis de maestría. Necesito tiempo. Tiempo ah. es lo que no tenemos. Ah. ¿De Marín, de todo? Ah. ¡Pingüe! Ah. ¿Podrías haber usado esto? Solo estaba preparando mi boca para esto. Mm. Ay, ¿Qué es esto? Mm, silencio, niña. Arruinas la película. Lo siento, señor, pero estaba arruinada antes de que yo llegara. Sencillamente, Revengador es repulsiva, repelente y reapestosa. ¿Qué opinan? Salvo por el hecho de que reapestosa no es una palabra, está muy bien, Peperán. Sí, es cierto, pero ¿no crees que está siendo algo dura? Milo, la señorita Bladar me encargó la crítica de cine por una razón. Es mi trabajo ser así. Yo creo que en lo del argumento tienes razón. No tiene ninguna base. ¿Sabes lo que es argumento? ¿Lo escribiste? Saqué la palabra de este glosario de cine. ¡Ay! Tengo tres palabras para el director de Asfalto Duro. No tiene talento. ¡Mucho macho es mucha peste! Yo preferiría golpearme la cabeza con un madero que sentarme a ver esta película inmundo otra vez. <risa> ¿Pueden estar seguros de que Pepper es deliciosamente cruel? Soy Cameron Landisberg, director de Mucho Macho. Dijiste que preferías golpearte con una tabla que ver mi película. Ope, dile al caballero que estamos felices con nuestra religión. ¡Madero! Dije que prefería golpearme con un madero. Todas tus críticas son iguales. No sabes nada acerca de hacer películas y aún así te atreves a juzgar a los que estamos allá intentándolo. Me juzgues hasta que hayas caminado un kilómetro en mis zapatos, señorita. Es cierto, nunca he hecho una película y sabes, apuesto a que podría hacer lo mejor que cualquiera de ellos. Claro que sí, linda. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Yo te apoyo al 100%. Bien, porque voy a necesitar bastante dinero. Olvídalo. una película y que yo la pague. Sí, serás la productora ejecutiva y yo dirigiré. Moose preparó este presupuesto. Oh, ¿De qué trata? Imagina esto. Un muchacho, una chica, una cafetería, como en los primeros botones del mes de mayo. Luego viene la tragedia. Oh, parece aburrida. ¿Tiene acción? ¡Ay, por supuesto que sí! ¡Mucha acción! ¿Y baile? Supongo que puede tener algo de eso también. ¿Y un final feliz? No, no. Tiene que ser una tragedia. Los finales felices... No, sin final feliz no hay productora. Los finales felices son los mejores que hay. ¿Harás tu propia película? Oh, sí. Yo la dirigiré. Milo, tú la filmarás. Y Nicky, tú harás... Eh, lo demás. ¡Grandioso! Me gustará ayudar. Podemos empezar esta misma tarde. Necesito un legáfono. ¿Y el libreto? ¿El qué? Libreto. Lo que cuenta la historia. Es como un libro. ¡Necesitas un libreto! ¿Cómo sabes lo que pasará? <risa> Pensé dejarlo ir. Improvisar, tú sabes. No, no, no. Eso no funciona. Anota. La estructura dramática clásica incluye un principio, un eje, un desenlace y un final. Aristóteles dijo... Y todo lo que ella quería era una taza de café con leche. ¡Uy! Pensé que nunca terminaría. Ella solo quería... <ríe> ¡Una taza de café con leche! ¡Fin! ¡Ay, Peperán, es brillante! Lo sé. Tienes que tener a los mejores actores para hacerle justicia a estos personajes. ¡Así es! Craig y yo seremos los protagonistas. Sí sí ¡Es perfecta para la protagonista! ¿No crees? Bueno, cuando escribí el personaje de Natasha, una astrofísica pelirroja intentando hallar una taza de café decente en este mundo desordenado, yo creí que... ¡Bien! ¡Será Sisi! ¡No quiero a Craig! ¡No vino a mi última fiesta! ¡El estelar será güey! Bueno. ¿Qué? Nunca permitiré que ese tonto arrogante sea el estelar de mi película. No, uh -uh, nunca. ¿Quién paga? Al menos le gustó el libreto. Empezaremos a filmar. Aquí tiene, señor director de fotografía. Vaya, es genial. La pantalla será mi lienzo y la cámara mi pincel. Amigos, mañana comenzaremos el rodaje. Arcoíris melancólico, Natasha y Rico cobran vida ante nuestros ojos, amándose y perdiéndose en un acogedor y encantador bistró francés. ¿Un salón de bolos? ¡Nikki! ¿Qué pasó con el bistró francés? Tuvieron un compromiso de último momento. Las películas son ilusión, Peperán. Decoraremos esto como si fuera un bistró francés y ¡voilà! Nadie notará... ¡Mesa 3! ¡Los Nachos están listos! La diferencia... Bien, Sissi, sí, sí. en esta escena le entregas a Wayne el microfilm y el malo te sigue, ¿entiendes? <risa> <risa> ¡Y... acción! Vaya, no es genial una bebida fría en un día tan caliente... Ay, ya, ¿vas a querer esta <risa> porquería o no? ¡Corte, corte, corte! Sí, sí, tienes que decir, Rico, eres el único que puede sacarme de este problema. Ya lo sé, pero es que lo cambié porque así no habla la gente normal. ¡Sí! ¿Quién escribió esta basura? Verano genial Portesa y Vanessa, ¿arreglo de libreto? Solo ¿Eh? le hicieron las graciosa. ¿El Pentágono? ¡Esta es una historia diferente! ¡Estás exagerando! Los cambios son las páginas rosas. ¡Las blancas es tu trabajo original! ¿Una página? En verdad es una buena página. Necesito todavía más luces, Nikki. ¡Milo, esta escena apesta! ¡El libreto apesta! ¡La película apesta! No es tan mala como piensas. ¡Es bastante buena! Has permitido que todos dieran su opinión. El producto final va a ser una fusión armoniosa de nuestras fuerzas creativas. ¡Escúchenme todos! Si miran sus libretos corregidos, verán que la escena junto a la máquina de Capuchino fue cambiada a la bóveda del Pentágono. Bueno, pensé que no lo lograría, pero aquí estamos, con la grabación que se convertirá en mi obra maestra. ¿Qué tal, Caramelito? ¿Puedo querer esta porquería? Esperen, arreglaré la imagen. No, Pepper, lo hice a propósito. Es movimiento, le da una sensación realista a la escena, ¿no lo crees? <risa> movimiento, ¿eh? ¿Me disculpan un momento? Queridos lectores, estaba equivocada. Estoy aquí para admitirlo fuerte y claro. Antes semanas, he juzgado las películas con términos negativos, sin entender el proceso completo de filmación. Muchos participan en la creación de una película. El productor, director, escritor, actores, director de fotografía... ¡Todas estas personas tienen una gran influencia en el producto final! Pido que me perdone todo aquel al que juzgué injustamente. Ahora que he caminado un kilómetro en sus zapatos, mm -hmm. en verdad entiendo. Mm -hmm. Felicitarte por tu artículo Cameron Landisberg? Dime, ¿qué se siente hacer algo en lugar de sentarte a criticar a los demás? Terrible, mi película resultó horrible No te angusties, no hacemos esto por el reconocimiento externo, lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por nuestro arte Es cierto, por nuestro arte Bien, debo irme. Tengo que contar mi dinero. Uno, dos, tres, cuatro, ja, ja, ja, ja, ja, cinco, seis, siete, ocho. ¿No bajarás para el estreno, Peperán? No, es horrible. Ven, tal vez no sea tan mala como crees. Lo estás diciendo para hacerme sentir mejor. ¿Sí? ¡Ah! Atrás, muñeca. Yo lo solucionaré. ¿Cuánta no será? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos será? ¿Cuál? ¡Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro! ¡Lo logré! ¡Felicítame! ¿Les gustó? ¿En verdad les gustó? Sí, yo no para ser estrella. Soy tan natural y tan bonita. La estuvo increíble y la música original. ¿Oyeron eso? ¡Es tan mala y tan genial! Sí. ¡Hicimos una magnífica sátira! No, ¡Hicimos una magnífica sátira! Y si esta les gustó, esperen a que estrene Verano Genial ataca de nuevo con una venganza. Imagínense, nuestros héroes antibombas han vuelto, pero esta vez no van a tomar ningún prisionero.